Hola, mi nombre es Diego Díaz y acabo de hacer el entrenamiento de marketing de alto rendimiento, me pareció fantástico. Yo traigo un, un camino con David y con todo su equipo de entrenamiento y realmente pues me he convertido en un gran vendedor, muy enfocado en, en ayudar y en servir a mis clientes y he desarrollado unas habilidades de ventas muy poderosas, sin embargo, pues no tenía tan claro la importancia de dedicar más tiempo a marketing porque pues realmente me enfocaba el 80, 90% de mi tiempo en ventas. Y realmente pues marketing es una estrategia de y es la que realmente te va a garantizar de que tengas siempre una fluidez de clientes ilimitada para que pues ya les puedas vender. Entonces, después de este taller me voy con una claridad de dejar de enfocar tanto de mi tiempo en ventas y enfocarlo más en marketing para que pues ya mi equipo sea el que venda y así pues poder también eh, que no dependa tanto el crecimiento de los negocios de mí como tal que pues soy el que mejor vende dentro de mis empresas así que pues si tienes negocio si estás de pronto en en, en el área de marketing de alguna empresa pues te recomiendo totalmente el taller te va a dar mucha conciencia de todo lo que puedes hacer que hoy no estás haciendo en tus diferentes canales, en tus diferentes campañas, en tus diferentes productos, para tus diferentes clientes. O sea, hay una cantidad de herramientas que tú puedes implementar como un sistema inteligente de atracción de clientes que te puede ayudar pues, a tener mejores resultados, a tener más ganancias y a que tu equipo también se desgaste menos en todo el proceso de llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que, si quieres pasar de punto A a punto B y optimizar tu marketing, de corazón te recomiendo marketing de alto rendimiento con David y todo equipo.